GG, es grata, homie Claro que sí, nigga. Wow, a AJ se escucha Empieza la rutina lírica al destreza, Como puesto 5 que te juega con rudeza Una baña hijo, pero rap de los 90 Manteniendo la esencia no se olvida ni se deja Las detrás vienen ni van estilo ya ni animal Inspiración astral en contacto con los en esto y fuera de tu realidad violando leyes físicas Caminando entre paredes y levitando a simple vista Actividad paranormal de mi mijo Ten cuidado no me vayas a manchar el piso Lo llevo por las riendas como yo que en centro hípico a favor de mi círculo ridículo, puño arriba y cuello, paciente y piso Ponga cara de culo y vacile brincando como Tyron dijo. Esta vaina te resopla el oído, como proyectil que persigue su objetivo, hermano. No dispara el aire que puedes matar a un niño. No se sabe quién lo hizo ni de dónde vino. Queda impune el autor que cometió el homicidio. Me siento como ansioso de expresar y deslizar el lápiz por las hojas, como tan Instrumental. Sin el miedo a que dirán si me a criticar siempre estoy buscando la manera de cómo pegar y suena plan plan dice yeah. disparo de sniper a distancia kilométrica perfora tu cerebro pura actividad bélica, propaga el genocidio a rapero de punto de métrica llegaron los científicos reformulando la materia de la antimateria a la materia oscura Tú no sabes ni qué hablo, mi mente es muy astuta causándote el suicidio y mandándote a tu urna No escobas, libretas llenes, fórmulas que agobian Me convierto en una fobia, me presento entre tus sueños Como Freddy Krueger, este los trastorna Amplio el latifundio, no hay chance de un coño Pato, todo eso rapero Fake que se llevó el demonio. Les presento la apertura de mi repertorio. Los pongo a pasa aceite como carro viejo que bochorno. Porque las palabras en la cabeza no me caben. Tengo que plasmarle en el papel como jugando a Scrabble. Porque este negro tiene la clave. Sonido que de forma mortal. Muchachos voy a recoger más con No vemos los mismos, no somos iguales. Entregado lo mío, como y lo que tipo no importa ¿Qué que pase y partir el chicle libre, libre de vanidades. Y...